Personas no identificadas vierten desechos en la carretera de la comunidad Bacacara, del municipio de Pimentel. Conductores de la vía critican esta acción. Ah, eso está malo. ¿Cómo es Ramón? ¿Eh? Eso está malo. ¿Siempre hay ahí. este metedero aquí? Siempre lo tiran ese metedero, ahí lo tiran esa basura. Ahí. Siempre está ah, ahí no, que eso tienen que quitarlo de ahí porque eso está muy mal, mal, mal puesto ahí. Oh, yeah. El síndico tiene que buscarle la voz. Oh, yeah, si aquí nada van también los políticos, son todos ladrones. Yoani todo. Cordero, NTN, su noticiero regional.